Hola amigos, hoy vamos a jugar haciendo una decoración para Navidad. Le vamos a poner colores fluorescentes así en la noche pueden brillar en la oscuridad. Aquí tenemos amarillo. Sí. Y naranja. Vamos a usar también el naranja. fluorescente. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a colorear las bolas de Navidad para el arbolito. ¿Ese es el tuyo? Y este es el mío. Esta pintura es acrílica, así que hay que tener cuidado porque lo que pinta se queda pintado. ¿Ya terminaste? Terminé la mía. Ahora tú pintas con la el naranja y yo pinto con el amarillo. me ganaste ven ahora vamos a poner brillo a las bolas de navidad Ay, yo no se ve no se ve yo no ve yo no ve el quiz yo no ve no no ese pegamento no se ve el pegamento Vamos a ponerle el brillo. También se puede usar pegamento con brillo. Para hacer esto. Mira ahora se ve el pegamento con el brillo. ¿Quién no va a limpiar ese Nosotros lo vamos a limpiar. Recuerden niños, cada vez que ustedes hagan actividades de manualidades, tienen que limpiar todo el desorden que hagan. No limpio todo el desorden, no. ¿Y quién lo va a limpiar si los niños no lo limpian? Su mami de los niños. ¿La mami de los niños? Pero los niños tienen que ser responsables. Y recoger su reguero. Sí. Y si no recogen su desorden, su mami no lo va a dejar que hagan más manualidades. Uy, aquí tenemos otra bola decorada de color amarillo con brillo Ahora vamos a hacer otra bola con colores en diferentes partes vamos a ver Chris cuál color tú quieres. F. El gris, el plateado. Estoy haciendo como si fueran puntitos. Vamos a ver, vamos a poner el brillo. Vamos a seguir colocándole el brillo a la bola, brillo rosa aquí está el otro ya comenzándose a secar con el brillo amarillo y aquí está con el brillo rosa Amiguitos, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. No olviden recoger su desorden. No no su desorden. Ah, entonces no vamos a hacer más videos. si sí, Chris no recoge su desorden. ¿Quieres que hagamos más videos? Sí. Entonces hay que recoger su desorden. Ya saben, niños.